el número ganador del pega 2 es el 2-2. Repito, el número ganador del pega 2 en la noche de hoy es el 22. Ahora continuamos con el pega 3. Muchísima suerte, familia. Ese boleto en mano. El número ganador del pega 3 comienza por el 2. Segundo número es el 0. Tercer número. Es el 1. El número ganador del pega 3 es el 2-0-1. Repito, el número ganador del pega 3 en la noche de hoy es el 201. Y ahora continuamos con el pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico. El número ganador del pega 4 comienza con el 3. Segundo número es el 8. Tercer número. Cuatro. Cuarto número del Pega 4 es el cero El número ganador del Pega 4 es el 3840 Repito, el número ganador del Pega 4 en la noche de hoy es el 3840 Ahora pasamos al multiplicador que aumenta hasta 5 veces los premios menores Adelante Y el número ganador de Multiplicador es el 4. Repito, el número ganador de Multiplicador es el 4. Ahora pasamos al sorteo del Loto Cash, que cuenta con un premio de 1.140.000 dólares. Adelante con el sorteo. Muchísima suerte a todos los que jugaron Loto Cash. El número ganador comienza con el 30. Segundo número, 34. Tercer número es el 3. Cuarto número de Loto Cash, 24. Y el quinto y último número es el 19. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash, que es el número... El Bolo Cash es el número uno. Los números ganadores del Loto Cash en la noche de hoy son el 30, 34, 3, 24, 19 y el Bolo Cash es el número uno. Pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 125 mil dólares. Adelante con el sorteo. El primer número de la doble revancha es el 2. Segundo número, 6. Tercer número, 26. Cuarto número es el 24. Y el último número de la doble revancha. Es el número 14. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash de la doble revancha, que es el número 3. Los números ganadores de la doble revancha en la noche de hoy son el 2, 6, 26, 24, 14 y el Bolo Cash es el número 3. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Para más información, visiten nuestra página web, loteriasdepuertorico.pr.gov. Además de encontrar tu suerte con los recaudos, se invierte en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura del país. Por eso y mucho más, yo soy Lotería. Nos esperamos mañana jueves a las 2 de la tarde. Que tengan todos una linda noche.